Amigos, muy buenos días Muy buenos días tengan todos ustedes Aquí estamos Un día más Y otro dólar más Andamos hoy empezando esta casita Como de 32 escuadras Por ahí Ahorita voy a traer el material Y uh, Y vamos a empezar Nomás somos yo y Brian Mi hermano Brian ¿no es esto? Y Y uh, otro ayudante que viene Vamos a ver para acá arriba Como pueden ver Está bien fregado este techo Las turbinas no dan vuelta Estos Pues todo el todo la humedad se queda dentro en el ático y por eso la, la teja se, se hace como tostada. Si ¿Sí pueden ver, como, como, como que se le empiezan a caer los granos más grandes. Y es porque la humedad se queda dentro. Entonces, uh, yo cuando hay casas con, con, uh, que no tienen ventilación, hay casas que no tienen nada de ventilación, y uh, siempre le instalo turbinas o ventilas de ese es el cuadro porque necesitan y una cosa forma de darse cuenta es cuando las casas que tú miras están muy tostada la teja uh, pues esa uh, si no tiene ventilación pues esa es, ese va a ser el, esa va a ser la la situación ahí okay. Pues aquí está todo. Ahí está el Brian. Brian, de una, unas frases para los ruferos. Dice que nada, que cómo están todos. Que al 100, dice. Ok, amigos. Vamos por el material. Nos vemos. Aquí traemos la teja que nos vamos a llevar el día de hoy. Vamos a poner Duration de la ONS Corny pues aquí está ahí disculpen el tiradero que tengo aquí pero pues hay que hacer lo que se puede en la mi troca dully está en el mubre taller y pues ahorita no se puede tengo que usar esta troca pero bueno Quedó cargada. cambiado la trailita y listos para irnos al trabajo. Ver, ahorita la vamos a contar para asegurarnos que salga bien. Thank you. Thank you. Pues ahí está, amigos. Nos vamos. Nos vamos a trabajar. Pues vamos llegando, amigos, aquí al, <coughs> con el material. Nos vamos a meter aquí por este camino medio. medio. Mmm, difícil. Pero vamos a parquearnos ahorita. Allá de el Ulises, creo que ya llegó el Ulises, mirenlo. Because she sees two girls that share her stories mm -hmm. on TikTok. So she always tells me that I'm like genius on like, well, I don't even fucking have time for you. we'll make you think I have time for another one? Oh, because she gets the ideas from other videos. Yeah. Oh. You, you know what I mean, right? Yeah. Why do you post all the super Oh like for saying like to your voice hands? Yeah. Yeah, exactly like that. Three more squares. You thought it was dancing TikTok? <laughs> <laughs> yeah. I thought it was going be you guys with TikTok. <laughs> <laughs> yeah, we could do that, huh? <laughs> dancing I was slipping earlier. Do uh, you remember when I slipped? right there? Like last time, can we, we do a video for him? Yeah. And we pretend we're fall. And we put like a sponge on there and we put some on. Are you trying to put in there? Look at sliding all the uh way. -huh. Miren, no Gracias a Dios ya comimos algo. Y aquí tenemos el lado de atrás, ya está pelado, ya está listo para empapelar y, y a empezar a poner chingos. Pues ahí tenemos la casa cargadita también. Como miraron hace momentos, la tuvimos que cargar a mano, pero pues eso no es nada para un mexicano. Miren. Pues ahí la tienen amigos. Vamos a darle a ver qué es lo que hacemos. Estamos aquí trabajando y nos llegó una visita inesperada. Ahí viene otra, mira. Ahí viene otra por allá. Y ahí viene otro. Ahí está mirando, miren. We're, we're gonna make some jerky. Y este el otro lo está comiendo con las gallinas. Ante el otro. Ahí está mirando. Bueno y pues aquí seguimos nosotros trabajando. Tuvimos que reemplazar madera. Aquí un pedacito. Ese pedacito de en medio. Y. Aquí un pedazo de feiza. Que es Hasta. Ahí, donde cambia de color. Aquí estamos amigos. Echándole. Apenas acabamos de empapelar y... Y pues a... Uh, poner poquita teja. Ya nada más uh, mañana pues el lado de enfrente y acabarle aquí y a ver qué tal qué tal uh, terminamos mira este color se llama driftwood es de la duration se mira bien bonito pues nos vemos mañana amigos buenos días buenos días amigos seguimos seguimos trabajando, seguimos avanzando hoy es viernes hoy es viernes y el Brian lo sabe vamos a darle Muy buenos días, amigos. Es nuestro tercer día aquí en este trabajo. Y, uh, y uh, ayer, uh, ayer se hizo este pedazo y terminé esto. Y ya estos dos lados ya están listos. Ya están listos para, para ponerle teja, papel y teja. Y hoy nos tocó un día muy bonito. Hoy. Está bien doblado creo que hay agua para mañana y entonces nos uh, lo vamos a llevar un poco más, más tranquilo hoy sin tanto sol. Ahí están las gallinas, mire. Un saludo a todos los de rancho. No hay nada como como, des, como el rancho de uno, despertar allá uno para la naturaleza. ¿Ya? ¿Sí? ya sí. Amigos, aquí andamos echándole ganas. Tuve que echar este así, parado, porque ahí uh, en la covacha casi se va una teja entera, entonces no había forma de hacerle el escalón. Por eso lo estoy haciendo, haciendo al, al revés, no al revés, digo, pero para arriba, una teja. Si ustedes nos escuchan camaradas ahí, ahí pongan en los comentarios y Quiero mandar un saludo A toda la raza de San Luis Potosí Que pasen buen fin de semana Hoy es sabadito Andamos aquí acabando Se nos vino el agua un rato pero Pero ya pasó todo Ya teníamos empapelado Y ahorita andamos Haciendo los últimos toques Nos vemos al rato ¿Ya yeah. estamos grabando? Ya Gonna hit you up, you're from? Ese throw it up. All right. Bueno, amigos, pues ahí estuvo. Ahí estuvo el trabajo de hoy, que es sábado. Hoy es sábado y las, son como las dos y media de la tarde. Finalmente terminamos. Miren, ahí están las líneas Ahí está. Y vamos a mirar aquí. Miren, qué chulada. Qué chulada quedó. Ahí quedó, amigos. Te invito aquí antes de que te vayas. Dale like y suscríbete al canal si es tu primera visita. Vamos a tener más contenido. Más contenido bueno. Cualquier pregunta que tengan. Déjenla aquí o cualquier, o cualquier crítica constructiva. Déjenla aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por, por sintonizarnos. Un saludo a donde estén. Cuídense mucho. Que pasen buen fin de semana. Que Dios nos los bendiga. Amigos, amigos. Amigos y amigas, terminamos... Terminados, miren qué chulada. Cambiamos la, cambiamos la feiza, que se, es la madera esta que está... Toda la, la amarillita esta que se mira. Pues esos pedazos estaban podridos. Y si pueden ver cuando empezamos, como la diferencia, la gran diferencia que se mira. Con esta teja que es Owens Corning Duration. Y la, el, el color es Driftwood. Entonces, uh, me, miren, les voy a enseñar. Pusimos el drip ya color café. Se mira bien bonito. Mírenlo, ahí está. Color café. Y pues el color combina muy bonito con esta casa. Pues vamos para acá. Ya andamos en los últimos toques. Ya ahorita uh, conectamos la traila. Ya va la herramienta ahí. Ahí está Brian ya listo para ir para la casa y ah, aquí andamos cerca de cerca de la casa como a 5 minutos miren ahí quedó esa chulada y pues con esto nos pedimos amigos que, que, que estén bien los dejo con estas imágenes de estas gallinas miren las ahí están ahí está el mero gallo miren el mero gallo con sus gallinas cómo ven ¿Eh?